Julio Lizardo, director, subdirector nacional con asiento en la región nordeste del Inapa. Con él conversaremos sobre estos temas y las quejas de muchos sectores, incluyendo el 27 de febrero o Alto de la Javiela, que no recibe agua. Buenos días, Julio. No, no, buenos días a ustedes, Francis, Yoljan, Carolina, buenos y días, a los eh, televidentes que nos ven, por esta plataforma de Telenor y la plataforma digital. Hoy me siento, ya, yo creo que yo voy a comenzar a ver si me está llegando un cheque, porque ya yo me siento empleado de aquí. Ya. No, tú eres y, parte eh, de nosotros. Sí, lo, lo yo, estoy viendo muy frecuentemente. en producción. no, no, sí. y, y, con, y, con, y con orgullo yo, uno porque no tiene el tiempo, porque <risa> voy a decir algo, no sé si atapeco hasta de... Eh, de, de, de un poco de indecreción, que nosotros... Eh, se nos hizo una propuesta sí. eh, varias veces y por, por asunto de tiempo. Sí, sí. Porque para mí sería un honor estar con ustedes. Eso, eso estamos claros. ¿verdad? ¿Cuáles son tus aspiraciones políticas a futuro? Ah, pero tú, tú, tú no das da pechada hoy. No, pero más rápido porque ya se está definiendo el, el, el, el escenario, el, el, el escenario eh, político, ya se está definiendo. Mira, y entonces dentro de los partidos, ¿verdad? ya vienen las la, la, la, la internas del PRM. Mira, eh, en, en este momento. Yo no estoy diciendo que no la tenga. Uh -huh, eh, uh -huh. Todo el político uh -huh. siempre tiene aspiraciones. Uh -huh. eh, el político que no diga que no tiene aspiraciones no está en política. Ahora, nosotros Alcalde de San Francisco. Nos, nosotros Ay, no. eh, en INAPA tenemos tantas situaciones, tantas responsabilidades, que yo no quiero eh, perder el objetivo y ni perder eh, el camino y el rumbo que nosotros queremos trillar. Eh, si nosotros tuviéramos una, y no, y no no estoy diciendo que no lo vaya a hacer yo creo que el momento para mí no ha llegado, es eh, eh, todavía no es el tiempo. Eh, si nosotros eh, eh, tuviéramos una intención real de una aspiraciones este desde ahora, yo viviera aquí en San Francisco de Macorís Metido y yo eh, paro menos aquí en San Francisco que en cualquier otro pueblo. Eh, ingeniero, pero sabemos que usted es un... Un niño mimado de Wellington Arnold. Usted está pegado con Wellington Arnault? No. ¿Qué le ha dicho Wellington? ¿A ¿Qué quiere que usted aspire? No, mira... <ríe> porque sabemos cómo funciona la presidente. política. Mira, eh, eh, con respecto a, a ese tema, ah. eh, nosotros en su momento eh, tomaremos una posición y una decisión en ese sentido. De seguro, antes de yo tomarla, una de las personas que yo consultaría Sería, por lógica, eh, a Wellington Arnold, no solo por, por la amistad que nos une y por la parte que siempre hemos mantenido, no hemos mantenido como equipo trabajando, sino también por algo lógico. Él es mi jefe inmediato claro. y, y, no, y cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar en ese sentido tiene que ser eh, ponderada y, y conocida eh, hasta por el pleno y la dirección ejecutiva de INAPA, si sí yo tendría que en un momento, o sea, estoy hablando en un hipotético caso, que se de si sí tendría que pedir una licencia o cualquier otro tema, porque eh, el, eh, muchas veces criticamos cuando estamos allá, pero cuando estamos en la silla hacemos lo que criticábamos. Yo siempre he tratado de ser, y, y, y, y espero que Dios me dé siempre la fortaleza de, de no... Cambiar lo que digo, porque a veces decimos una cosa con las palabras y con las manos hacemos otras cosas. Entonces, sé, esa Mira. parte cuando llegue, nosotros tomaremos una posición, una decisión. Julio, precisamente eh, el enfoque principal a tu respuesta de lo que Yerjan dice es ser coherentes, eh, no cambiar de parecer cuando estamos en un punto o en otro, o en una posición u otra. El discurso del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, esperado por muchos, eh, hemos visto diferentes posiciones referente a, a lo que refirió el gobierno, sobre sus logros y demás. De hecho, el expresidente Fernández, ayer, hemos estado en el espacio, en el día de hoy completo, básicamente tratando este tema. ¿Cuál es tu parecer de la gestión del gobierno de Luis Abinader? Me gustaría que... Trate de ser un poquito, eh, valorarlo en todas las dimensiones, no, no solo los aspectos positivos, si entiendes que hay algunas cosas que no estén bien. Sabemos que eres del partido y, de, y estás en el gobierno trabajando, pero me gustaría que seas un poquito eh, honesto en ese sentido. ¿Hay cosas que están mal, que dijo el Luis Abinader, que no son así? ¿O está todo bien como lo dijo? No, no, mira, na, eh, nunca hay ni una verdad absoluta, sí. ni, hay, ni nadie puede decir que está 100% bien. Tú puedes decir que está bien, ...y en, el nego en un negocio y tal vez tu familia está pasando algo... ...o tú tienes un hijo que tiene una enfermedad o un familiar... ...siempre hay situaciones y lo mismo es el Estado... ...el Estado es un conjunto eh, donde lo preside una persona... ...que es eh, nuestro presidente Luis Abinader... ...que en todas las encuestas internacionales... ...salen en, en segundo, tercer lugar, cuarto lugar a nivel internacional... Eh, de, la, de la parte de la valoración de la población hacia su mandato lo que refleja que nosotros vamos encaminados por el camino correcto. Eh, nosotros recibimos un Estado en medio de una crisis sanitaria de una crisis financiera y si se quiere de una crisis de corrupción. Todo eso conjugado eh, en, en, en, en, en dentro de un Proceso donde muchos negocios estaban saliendo, eh, cerrando sus puertas, no aquí, sino a nivel mundial. Y dentro de todo eso, nosotros hemos, hemos visto esperanzas que le han comenzado a devolver la imagen del Estado hacia la población. Principalmente con atacar lo que es el proceso de corrupción. Una justicia independiente. Nosotros hemos visto como funcionarios de este mismo gobierno, en apenas un año, a un mes, de nosotros asumir esta, esta administración eh, en, a cargo de Luis Abinader, hubo funcionarios que fueron suspendidos y destituidos. Eh, sin embargo, no han sido investigados, eh, Oye, ingeniero. pero eso, eso es la justicia. Ah, bueno. lo, lo que no vemos es a un presidente <ríe> llamando y diciendo, la la line, a él, méteme a este preso, a ese no. Eso sí tú no lo vas a ver aquí. Eso si sí, tú no lo vas a ver. Tú no vas a ver a un procurador mm. como Miriam Germán, Germán presa. Eso tú no lo vas a ver. Tú no vas a ver a, a, a un poder judicial totalmente secuestrado, amordazado y comprado. Y una prensa totalmente comprada. Dice que se premia, no es así. De la prensa. De, de la prensa, Oye, de los ¿sí nombrados premiaban, premiaban y de los que están cobrando. Pero es que. Eh, eh, tú estás mencionando un caso, una persona que, que estuvo presa en el caso de Sonlan, de... Sonlan. De, de, de, de, no, no, de Sonlan no. <risa> es eh, que son tantas cosas no de corrección que cualquiera se confunde. <risa> en el caso de, de, de la empresa brasileña. Odebrecht. Eh, Odebrecht. Eh, y, y, ¿Y por qué lo sacan? Porque dice, yo voy a hablar. Corriendo, simplemente tuvo que decir eso. Y no solo que lo sacaron, lo pusieron presidente del partido. O sea... En un partido, y que me excusen los buenos peledeístas, porque ahí hay buenas personas, como en el PRM hay malas personas, eso es normal, como en la iglesia hay personas malas y hay personas buenas. Ahora, yo, le aseguro, yo le aseguro que en las iglesias hay más personas buenas que mal. malas. En el, en el, en el partido eh, que gobernó de manera continua por 16 años, cometió demasiados errores. Y el primer mensaje erróneo era el mensaje de roba que te premiaré. ¿Cómo y vas? eso en este gobierno se está, se está tratando porque eso es un mal endémico de, no de República Dominicana, de todos los países. Hay personas que llegan al Estado con el símbolo de ver cómo se hacen ricos. Ahora, si sí, hay una línea directa, hay un mensaje muy claro y contundente de transparencia, para que eso no suceda. ¿Quiénes son los garantes principales de esto? Los que tienen más poder. El pueblo se ha dado cuenta Julio. que puede doblegar a un gobierno y ustedes como pueblo son los que deben de garantizar de que los funcionarios públicos, cualquier... Yo, soy, yo en Inapa, cuando me dicen algo, yo, pero tú lo grabaste, grábalo y mándamelo. Eh, eh, yo lo publico Julio, yo mismo. ¿Cómo hacerlo? Julio, si, si tienen a los miembros eh, cargados, de, millones una de pesos, salen la denuncia realmente, porque yo siento como que está muy tímida la, la, la, la y, prensa y, nacional. Si tú quieres que más oposición que la que tiene Luis Abinader, que hasta Ay, dentro Ch del partido tuve gente no, pero eso, eso, eso criticando es de el, el, el, eh, cosas que, que, que, que han ido cambiando, porque, oye, esto es un proceso vuelvo y reitero, 16 años, Coño, de manera, mira, va, para yo no hablar de otra institución, en Inapa nosotros encontramos total desastre y abandono, y a un año nosotros hemos ido trabajando, hemos ido avanzando, pero es, muy, es tanto lo que se descuidó, que es difícil. Ustedes van a, que tener, que se, vez, usted van a tener ese discurso los cuatro años, de no, que, es que encontramos, que, encontramos, no, encontramos, no, encontramos. Es que no, encontramos. Es que, es que, es que es una realidad. Es, es que no se puede desligar esa se Oye, mira, mira yo, no, yo, se yo te puedo decir. Oye, Ese le fue el primer, oye, primer oye, año yo y no, han, y no, puedo año. Decir, oye, ¿no yo, han iniciado una sola mira, un yo año. te puedo decir, yo te puedo decir, de cosas que uno ha encontrado que ni ni nada pasaba Y te lo voy a mencionar con nombre y apellido. ¿Te sí, puedo mencionar muchas. Mencionalo. Hay un pozo que se, ya, se conoce como el pozo de la agroquímica. Yo puedo buscarte las imágenes aquí. Eso es en Villa La Mata. Y yo, eh, que en eso estamos hablando diciembre, yo me enteré de ese, pero nunca me enteré. Yo, hay un pozo que está cerca, <coughs> que había una gomera. Y yo investigando y caminando veo que a, a poco, estamos hablando a 50, 100 metros más o menos, <coughs> veo esta construcción abandonada sí, sí, sí. atrás de una agroquímica. Eh, pintada de rosado, parece que la pintaron de un color para, para, para adueñarse. Es decir, la, que quitaron el color azul que eh, identifica... Y estaba de rosado. Y yo Oye, veo no, esa eh. construcción atrás de, una, de un negocio y digo, vean, ¿qué, qué es eso? Y me dice, no sé, con empleado de INAPA. Y cuando yo entro veo que hay un total abandono, eh, sin la cúpula y el motor que había ahí parece que lo extrayeron, puede ser que hasta lo, se lo llevaron para arreglarlo en ese momento, mm -hmm. o no sé. El caso es que yo ese día le mando al encargado electromecánico, se llama Juan Carlos Ortiz, y, le, y me dice, ¿cómo se llama el pozo? Y yo le puse Nuevo Renacer, aquí está. Ese pozo está funcionando y le está dando servicio ahora mismo a la comunidad de, Vija, de, de la Vija, mm -hmm. en, en, en Cotuí. Entonces, y así le pudiera enumerar sin número. Estamos hablando, eso tenía más de 10 años. De totalmente. ineficiencia. Nosotros no hemos encontrado y yo no, claro que no me voy a cansar de repetirlo, porque nosotros no hemos encontrado con de todo, con de todo, o sea, no hay un, no hay un ¿A qué mes se debe, entonces, en julio, ese año, un mes julio, que nosotros no nos hemos encontrado mira, con algo ¿A qué se que debe, yo no entonces? Sabía? que de hecho. Hablando de eso, vamos a hablar del pasado, si es lo que tú entiendes, y que no lo va a dejar de hablar. ¿A qué se debe que el gobierno, en su inicio, no hizo una evaluación de lo que recibía y lo presentó al país? No era mejor que decirlo en un discurso de rendición de cuentas para justificar los préstamos. Bueno, mira, eh, en esa parte eh, hay instituciones, yo, yo no puedo hablar por otra, yo puedo hablar sí, por la misma. de la que encontraste. Eh, el, nosotros, el 10 de agosto, estoy dando fecha, el 10 de agosto del 2020, antes de iniciar eh, en esta nueva administración, nosotros le entregamos, lo tengo en mi casa, una copia, eh, un informe de... bien, bien grueso de lo que nosotros encontramos en la región nordeste. Pero lo que encontramos que se conocía, ahí es que viene la parte. Había un descuido tan grande que nosotros en el camino no hemos encontrado con situaciones de rumores. De que, por ejemplo, alguien me dice, mira, en tal sitio había un pozo hace 30 años y cuando uno va el pozo está ahí. O mira, eh, había un tanque que se construyó en el gobierno de Hipólito y cuando uno va está ahí. O se construyó, se estaba construyendo... Una, pla una planta potabilizadora pequeña de tantos litros litro por segundo y cuando y, y, en, en el medio de una finca, en un monte, y cuando tú vas, está ahí. Eso yo no lo vi. Entonces, una pregunta. Eso, ahí, eso, en, lo, en he esa yo, eso lo he ido yo encontrar. ¿Quién se está beneficiando de eso? Porque se supone que está activo. Hay agua en esos pozos, Mira, que debiera ser para la comunidad, lo está usando fácil, un, fácil. un productor. No, no, eh, pero hay una parte que es más directa. O una compañía no, de no, agua. No, no, hay, hay una parte que es más directa. Y Yaljan dice que pero hay que decirlo para que la gente lo entienda. Porque si Díselo, tú no a se lo dice la gente, la gente Vamos no sabe lo que está pasando o lo que nosotros encontramos. Cuando nosotros llegamos aquí, nosotros encontramos 184 camiones alquilados. Había un negocio. ¿Cuánto? 184 a nivel nacional y hoy hay aproximadamente 70. Solo en los camiones, y Napa se, se, ahorra, se ahorró en este año, ¿qué pasó? 200 millones de pesos. Solo en los camiones. O sea, si nosotros hubiéramos venido aquí con una intención de sí, hacer negocio, yo, yo no tuviera en INAPE, yo tuviera 10 camiones alquilados y no estuviera trabajando, pasando trabajo y levantándome a las 5 de la mañana. Julio. Vamos a hablar Yo quiero que la se, claro? es, es, o sea, es, es, Yo quiero que, que la es, gente lo entienda. Mira qué pasa. Es como, es como es, por ejemplo, el discurso de, del gobierno que dice, nos hemos ahorrado, pero lo que han dejado es de invertir. Por ejemplo... Y lo dijo Leonel, claro. y, y todos los estadistas de la República Dominicana y hasta internacionales han, han establecido que el gobierno ¿Han está, consiguido. por ejemplo, ajá, han que, no, que el gobierno <coughs> ha tomado 13 mil millones de pesos y solamente ha invertido unos mil millones de, de, de pesos. Es decir, ¿para qué está tomando prestado si no lo invierte? Y luego tú dices, eh, estamos ahorrando, pero ¿para qué bueno, si pero, no se está invirtiendo? Pero el, el presidente en su discurso, lo que pasa es que un discurso, ¿no están ahorrando? Eh? Un discurso. Tú tienes que, que analizar sí. cada línea, porque él habló veinte y pico de minutos, media hora aproximadamente, Bien. el presidente Bien. Luis Abinader. Sí. No, ¿habló cuánto? 30, media hora aproximadamente. No, habló 45. no, cuarenta no, no, no, eh, y pico. Treinta y cinco minutos usted entonces. Usted estaba aquí con nosotros. Sí, pero no, pero, 35, no importa, pero no importa. Eh, eh, pero no importa. ¿Qué tan largo y corto fue lo que dijo? Él, él, él, él habló una parte, lo que hay que dementírsela con pruebas. Bueno. Que pero la sabes, mayoría de, yo te de voy préstamo, a hacer la preguntita. Que la mayoría de préstamos estaban ya solicitado y sometido en la, en, para en, la proyección para, de inversión y, y, se, y se habían hecho en el gobierno pasado no pero, eso, por, no, pero eso, es un, de, eso es un soberano disparate porque cuando, no, cuando no, se aprueban no, es ahora no no no no no no parece. una una parte. Vamos a ahora, de julio, vamos una, una, una parte eh, de ahora, no no ahora. Que ahora ahora ahora no no vuelvo y reitero no no no no no no que no estar de aquel lado. Y una cosa es estar en la silla. Ah, lo ves. Eh, el, el, el, el, el presidente Luis Abinader y el gobierno, vuelvo y reitero, y todo el mundo lo sabe, esto no es un asunto de discurso, eh, asumió este gobierno en medio de una crisis de y lo reconocemos de, de, de, sí. Y eso es una realidad. ¿Y qué se puede reconocer? que es la parte donde, donde se ha hecho hasta ma mayor inversión en la parte de salud por lógica. No, no en todos así, los países. No, no es así. Busca el presupuesto para que usted vea que no es así. Sí, mira, pero, pero, no es así. Pero, ¿estamos hablando? Podemos discutir en cualquier terreno si se sí, revisa el presupuesto la inversión en sí, salud. Es sí, pero, pero lo que sí yo te puedo decir es que, que y ha sido bien valorada hasta por los opositores más eh, aférrimos que puede tener el gobierno y por países internacionales, que las medidas que se han asumido en este gobierno han sido las correctas en julio, Eso puede julio. Que julio. En la, estamos hablando Déjame, con la pandemia se puede decir que tú estás valorando las críticas hechas en, en, en la locución de ayer del presidente ¿cómo tú la valoras? en cuanto a la evaluación a tu propio gobierno <risa> bueno mira ¿de qué tú te el presidente no oportunidad <risa> no, no. pero mira el, el, el presidente Leonel Fernández de los últimos 25, 25 años gobernó 12 Estamos hablando de casi la mitad. Sí. Eh, con el año, quitando el año, sería la mitad del año de este gobierno. Eh, el presidente eh, Leonel habló de que es mentira, eh, pero sin pruebas, de que se han rescatado 700 mil empleos. ¿Cómo sin y, pruebas? y bueno, Eso es lo que ustedes tienen que hacer no, ahora. No, de él habló de un estudio. Él, de de, un estudio. él, él, él habló de que el promedio. Pero el, pero hay una realidad. Si se perdieron si 400, no mucho, se están recuperando oye, 700. Si tú pierdes muchos empleos rápido, tú vas a recuperar más que el promedio porque tú perdiste más empleo que lo normal. Eso es un asunto estadístico de lógica. Que sean menos 700, no sé, eso habría que probarlo. Yo no estoy diciendo, yo, yo no tengo la prueba a mano, yo no hice el estudio y no voy a venir aquí a ser, a ser gracioso. Eh, cuando habló, habló de la parte de, de, de la salud, habló de la macroeconomía, microeconomía, eh, eh, una economía que de una manera u otra tal vez no es la mejor, pero está estable. Y cuando uno ve el panorama de, de los países que se encuentran en, el, en, en, los, en, en la zona de nosotros, principalmente Latinoamérica y el Caribe, pues se puede decir que tiene... Eh, eh, eh, tienen notas sobresalientes con respecto a los otros eh, gobiernos <coughs> pero cuando hablan de que el gobierno tiene trae. que el gobierno tiene Uy, que ser eh, tiene que ser eh, más tiene que tener un, eh, un enfoque mejor en el gasto eh, económico y de la justicia eh, no, y de, yo, la, de los precios yo, yo tengo que decir que en el gobierno, en los gobiernos, pero en el gobierno de Leonel Fernández, eh, para poner un ejemplo, su esposa, la primera dama, manejaba ma, ma, mayor presupuesto, que hoy hoy es popular por, porque el que da sobrecito, él mismo lo, lo dijo, uh -huh. estoy usando palabras que él mismo ha usado en otro tiempo, uh -huh. el que da el sobrecito es el líder. Uh -huh. Y Margarita hoy es tiene una popularidad, porque manejó presupuesto más alto que muchos ministerios juntos. Sí. ¿Qué hizo eh, Luis Abinader? Para poner un, un ejemplo, que muchas instituciones, muchas direcciones, incluyendo el despacho de la primera dama, lo eliminó. Entonces, y, y, está y, y, y está en ese proceso. Pero lo eliminó en, en ese palabra, proceso. porque está ahí. No, y, no. Y la inversión de lo que manejó Margarita con solidaridad está ahí. Y es un modelo... Claro. Eh, de, de proyección, de, de, de, de mitigar la pobreza sí, en pero los pueblos. solidaridad era una cosa y otra cosa no, no, era la tarjeta. Que, que cuando eh, un hospital faltaba construirlo, iban de la primera dama y manejaba porque era, era, sí. le, era la era la primera dama uh -huh. y te manejaba presupuesto de agricultura, o sea, es para de obra crear pública, figuras políticas, y, eh, eh, eh, y Casualmente, casualmente, irónicamente, se le volteó en la cama también que Se le volvió a, esa esa se se a Lonel Esa parte íntima no te Pero no, no, pero del punto quiero de decir de que el lado yo no, Sería importante escucharte política, en los no, términos políticos. No, como no, dice no. No, no, no, porque eh, esos también fueron términos de Leonel. Yo estoy durmiendo es con eso? el enemigo. Eso fueron todo eso, son no, palabras de Leonel. Julio. Bueno, te invito, mira, quiero hablar sobre. No, sobre una pregunta que Francis hacía. Me gustaría. Eh, enfocarla, eh, más en la parte que yo creo que tal vez no, no me ha Ahora quiero, quiero escuchar a, tu antes que se me olvide, porque veo a mi amigo y me... Sí, porque hay no, que... si sí, hablaste eh, de va? El, el discurso de Lonel tuvo sus, sus puntos, porque, un ejemplo, él habló del turismo. Que yo entiendo que se ha ido, se ha ido, se y, que, ha ido y lo que falta para mejorar. Correctas. Y lo proyecta hasta y, el 2023. Y, y, a, y habló de, ¿pero qué pasa? Y está llevando a, por, a Luis eso, a un camino de, por, de que el, reflexione. Y el, eh, yo entiendo, yo entiendo que siempre, oye, la posición, independientemente de cómo venga, uh -huh. la posición es necesaria. Si tú estás en, en, en un gobierno, ¿por qué hizo el PLD? Que fue tal vez eh del daño más grande que le hizo, pero tengo que decirlo, Leonel fue parte de eso. Porque claro, es que hay que decirlo lo que yo decía yo no pudo, ayer, o sea, hizo caso miso. Hizo? ¿qué, qué, hizo, ¿Qué hizo Leonel Leonel, Danilo, no el PLD en su conjunto tratar de, de comprar la oposición? un daño enorme y te a, la, a la a la le, democracia le, le menciono la gente que está nombrado en el gobierno ahora Menciona, pero ha mencionado pero a, pero si me hacen pero, cinco ahora gente, pero oye que una que cosa es... una una a una mencionar a siete gente de Machado nombrar ah, personas ah, una, ah, no, ah, oye ah, es que ah, oye, ah, es que hay ah, ya ya ya pero oye ya yo quiero hacer una pregunta hay hay una diferencia entre tú nombrar a una persona que en un momento dado te bueno, apoyó un gato. Un Y otra agua, diferencia Brande. es y otra diferencia Tú acordar Con o un café. partido como el PRD Y prácticamente comprarlo Como si fuera un colmadillo julio. Y hacer acuerdos Porque nadie, nadie se recuerda de, la, del, de, de, de, de, de esto Una inquietud del De las corbatas azules Nadie se acuerda. Sí, de eso. no, de eso no se acuerda. O sea, Julio, una preguntita. Hay que decir la cosa, o o Julio, sea. perdón, Yerjan, Yerjan, Yer perdón. Mira, Vicente Almonte te hace una referencia a una de las preguntas. Dice él, Luis Abinader informó que los préstamos que se han tomado, cerca de 8 mil millones, han sido para pagar deudas del pasado gobierno. No sé si eso es así. Pero la pregunta que me llama la atención, que Francis de alguna manera quiso preguntarte, es porque no vemos a un Luis Abinader rendir cuentas, en principio de su gobierno, porque ya a esta altura de, de cuentas no viene al caso, de decir al pueblo dominicano lo que recibió... Eh, todas esas problemáticas que veíamos a Luis diciendo que estaba recibiendo informes de todas las instituciones, los ministerios, pero que no lo e hemos visto yo vi que enfocado, le dando la razón a no lo hemos visto que entregado un gobierno Danilo Medina en no una hemos... proyección de ascenso. Y de crecimiento que yo la critiqué Exacto, pero entonces no vemos a un Luis Abinader Destacar, usar esto a su favor Para justificar eso que él está haciendo hoy Por ejemplo con el tema de los préstamos Como que se ha quedado un tanto callado Con todo lo que se entiende eh, Desastroso de las pasadas gestiones Casi dos décadas lo... Y esto si se quiere les resta Porque si hay tantas cosas negativas del pasado gobierno ¿Por qué él no habló de eso? Mira, yo hay aunque, un acuerdo aunque, político aunque, por atrás o tiene no, que manejar no, suave no, a Danilo Medina no, qué no pasó? lo creo en ningún sentido. sentido Porque ¿cómo va va haber un un cuando, cuando la bola le está, está le está picando muy cerca. Pero está tapando la Pero la bola le está picando cerquita. Una preguntita, eh. pero, no, espérate, no, pero, no, pero, pero, pero espérate, a Carolina te le quieren coartar. No me me quieren coartar. estoy hablando Danilo, Mira, esto una esto no esto una opinión muy personal. Yo no puedo, yo puedo decir lo que yo entiendo. Sí. Eh, yo no quisiera decir a, a, a, esta, a esta fecha que todavía nosotros en INAPA hemos encontrado, eh, porque seguimos encontrando muchas cosas. Pero ¿por qué Luis no habla? Pero, de pero, porque yo entiendo que nosotros, y Luis, yo creo que quiere mandar esa, esa parte, hay que ser propositivo y hay que seguir hacia adelante. Ahora, lo que sí, lo que sí se, ha, se está haciendo, y creo que en esa parte se ha mandado un mensaje de cuando tú sometes a una persona por, por, porque usó los fondos Ay, del no. Estado, tú de una manera u otra estás dejando que la, la sí. misma ley te diga a ti que las cosas estaban mal. Y tener que decirlo mucho. Pero ni esta hablar. sociedad no consume eso, no está preparada. Vamos a ver qué es lo que tiene. ¿A quién que tú vas a decir pesos? Eso es para el vamos? chocolate. Yo, si yo le debo 200 pesos, espérese. Sí, qué para qué es? el ¿Para chocolate. ¿Para? Porque es que la gente no es tonta. Si yo a usted le debo 200 pesos claro, ¿verdad? Claro. y yo le, tomo a, a, a, eh, le tomé a Pedro 200 pesos prestados para, para pagárselo a usted, ¿cuánto yo le debo a usted? ¿Cómo fue? Bueno, ¿Cómo es? Sí. vuelve para atrás? Vamos. Sí, sí, porque... Este es ejercicio matemático. Vamos, vamos. Si yo, por ejemplo, a usted le debo estos 200 pesos, ¿verdad? A lo julio. tengo el, a Julio, porque se lo tomé prestado a Pedro, Ajá. y yo le entrego a usted esos 200 pesos, ¿cuánto le debo? ¿A nada. mí? No, a mí no No me le debo de nada. nada. Entonces, Tú ¿cómo es posible que estemos tomando le prestado le para pagar la deuda del otro pasado y tenemos más deuda? Tú le debes a Pedro los 200 señores, pesos nombre, y los intereses que él te va a cobrar. Entonces para tu pagar Pero le estoy a Pedro, pagando a usted por tanto la deuda como usted tiene que bajar A eso que yo me refiero, que es un engaño eh, Sí, eh. Pero, pero oye, vuelvo y reitero ¿Están entendiendo? No, no, sí, pero hay una, una situación, y lo voy a repetir 20 veces porque es una realidad Oye, eh, el 2020, 2020 tú lo, lo vas a poner hoy, mañana, en 20 años, 30 años Tú pones 2020 y te va a salir pandemia hay una ah, frase no, que da no, no, Oye, sí. tú te va a salir pandemia. Eso es obvio. Entonces, entonces, Pero ahora lo, no hay planes Frank, sociales. Lo que nosotros estamos viviendo como humanidad, no como sí, país. Oye, sí. como humanidad lo que estamos viviendo es, para y, y quiero resaltar esa parte que Leonel dijo en el discurso. Vamos a ver. Porque eh, eh, lo que dice una persona no es el 100% eh, eh, positivo ni negativo. Pero hay una parte que él habló de buscar el consenso y de apoyar el consenso. Siempre lo ha lo admitido. Eh, nosotros entendemos que, que no tenemos que ser ni enamorados ni no, no, no, no Ahora, en este momento, en este momento. Es de reunir voluntades. En este momento, es de reunir voluntades, sí, como eso, dice eso. nuestro amigo Franz. Claro. No podemos eh, eh, eh, criticar por criticar, como hizo un diputado del PLD. Porque el, el, el, el, el gobierno va a ir con una mano amiga a, a, a nuestro vecino eh, eh, país de Haití, después del terremoto y, y, el, y, y la tormenta que afectó allá, cuando, cuando son hermanos de nosotros. Y criticar simplemente por criticar. Cuando el mismo gobierno del PLD hasta una universidad hizo. Y no, lo y que pasa es que la solidaridad no se puede entonces, negar no que sea necesaria. Tú no, tú no, Estados Unidos tiene crisis sí. Económica también no, ¿y, de qué, y Estados razón, Unidos cada vez que hay un país Va a dar la mano amiga Y en bueno. Estados Unidos no hay indigentes Claro, claro. que lo hay Y gente bueno. que vive en la calle Y que ingeniero, no tiene hogares agradece. Pero uno tiene siempre que dar esa parte eh, Esa parte de solidaridad Uno no puede criticar Vamos a tener que invitarlo de nuevo Para continuar este, este debate Gracias ingeniero por bueno, su gracias, visita Gracias a ustedes. Y ya seguiremos con, eh, con esta conversación Más adelante y agradecerle siempre que usted está dispuesto. No, no, no, no. Nosotros hay una parte que la Yo otra, soy Telenor. Hay una parte que usted <ríe> se comprometió en la antepenúltima visita con respecto a la comunidad de las cejas. Que hay una situación ahí con el drenaje de las aguas sí, y, y que yo, quedamos yo de que, mano que, que a, que a reunirnos. Avisara, sí, sí. Entonces se le va a entregar, dicen en ellos, los moradores, porque esto es un programa que se ve eh, fijo nuestro amigo televidente. Un pequeño estudio, cuestión de que se entienda, porque como está en desarrollo, hay que resolver el tema de esas tuberías. ahí eh, y, y quiero resaltar una parte. Yo entiendo que nosotros ahí, en esa zona, que ha venido con un empuje, un empuje. muy fuerte, ahí de va desarrollo, a ser una carga. y hay otras, otros proyectos que se están abriendo, otros que se avecinan, que se van a abrir, sí. una circunvalación que está en constante trabajo y que va a agilizar toda esa parte, eh, yo entiendo que no solo deben de ser los moradores Mira, eh, de una organización, tiene, tiene que buscar hay a que esa buscar, comunidad, hay que buscar para buscar una solución eh, a, a, a presente y futuro. Atención Bien. a producción, eh, Julio debe de volver para hablar ya propiamente de INAPA porque inmediatamente nos eh, inscriben Preguntando por sus comunidades, como frente al banco agrícola, en la Yagüiza, que tienen 25 años, que no tienen agua. Sí, pero eh, en esa parte nosotros, eh, en, en, la, en el caso de la Yagüiza, que lo hablamos, uh -huh. sí, que tú lo nosotros, nosotros, nosotros hay un proyecto este que tiene presupuesto, está identificado, eh, falta detalles, porque siempre en la parte burocrática, nosotros entendemos que eh, estamos a final de agosto, que antes de, de, de culminar este año, y esa es la esperanza en Dios que nosotros tenemos, porque hay detalles que a veces se nos salen de la mano. ¿Y ¿En el gobierno? Eh, no, no, los fondos están. Ah, ya. Los, que lo, los fondos están y el proyecto está hecho ya. O sea, está identificado, diseñado. Pues por muchas gracias. Todo. Y Ahí con está. el asunto del Banco Agrícola, que es un, un problema de mucho tiempo, es eh, el 27 no, de febrero y eh, todo nosotros eh, tenemos un pequeño proyecto ahí que también esperamos que lo iniciemos antes de culminar el año que tiene que ver con la villa y la parte de ahí de del ahí. Alto de la Javier muchas gracias Julio Lizardo señores